Es realmente emocionante lo que está haciendo Esteban Bullrich, ¿no? El ex ministro y ha pasado por diferentes cargos en la función pública. Es realmente emocionante. Todos ustedes saben que está atravesando por un problema de salud muy serio, muy preocupante. La está peleando como un, como un león. Pero está en un proceso de salud complicado. Algunos dirían, bueno, para estar en, en su casa, con los suyos tratando de recuperarse en la manera de lo posible. Pero más allá de, de estar haciendo eso, está pensando en el, en el país. ¿no? Y lo hemos dicho, y somos muchos aquellos que tenemos el sueño utópico de creer que si la, la dirigencia política de este país, ante la crisis que estamos atravesando, se junta en un proyecto de poner, digamos, no sé 10, 15, 20 puntos básicos, más allá de quién gane, poder delinear un camino de crecimiento de proyección algunos dirán son sueños utópicos, es muy difícil teniendo en cuenta la grieta que existe en el país, pero bueno, los sueños, sueños son y ahí lo tenés Esteban Bullrich que del sueño pasó a la acción ¿no? y ha presentado un, un, un proyecto con relación a este tema tenemos el, el gusto de tener en línea a la diputada nacional y secretaria parlamentaria del interbloque de Juntos por el Cambio a Silvia Los Penato. Silvia, qué placer escucharte, Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, te saludan, buen día. ¿Qué tal, Gustavo Raúl? Muy buenos días. Bueno, contame un poquito más. A mí me emociona ¿no? que, que Esteban lleve adelante esto, que evidentemente sé que lo acompañan muchos de ustedes, pero digo, es, es emocionante ya la, la actitud de él, ¿no? No, definitivamente es, un, eh, el, es una cosa que conmueve ver sí. la fortaleza de Esteban, ...para aún en, en una situación de, de salud muy, muy delicada... ...siempre estar pensando en la Argentina y en cómo él puede sumar, ¿no? Y cómo puede ayudar a, a, a nuestro país y en particular... ...en este caso creo que hace un llamado que es doble. Por un lado a la ciudadanía, porque él cree que estos puntos de acuerdo... ...requieren de un apoyo ciudadano importante, ¿no? Los ciudadanos tienen que ser los que le reclamen a la dirigencia... ...por estas políticas de Estado pero también, a su vez, a la, a la dirigencia política. A hacer lo que hoy nadie está haciendo, digamos, con con mucha con mucho énfasis, es convocar al diálogo. El uh -huh. diálogo, hace un tiempo, lamentablemente, se convirtió en una mala palabra. Sí. El que dialoga, el que quiere hablar con el que piensa diferente, el que en el recinto se cruza de su bloque para conversar con el de bloque de enfrente, es percibido como un traidor, como una persona que va a entregar sus valores. Y la verdad es que yo todavía no encontré en la historia de la humanidad otra forma en que los seres humanos logremos convencer a otras personas de nuestras ideas que no sea dialogando. Eh, no existe esa otra forma, no es por telepatía, digamos, no, es, no, no hay otra forma en que uno pueda hacer que sus ideas, en las que cree con sus valores se terminen convirtiendo en ideas de muchos más que de uno mismo, ¿no? Eh, y eso es a través del diálogo. Y Esteban se anima a hacer esto, y se anima a convocar a toda la, la dirigencia política, y yo creo que ahora nos corresponde a la dirigencia política animarnos a nosotros, a veces a pagar los costos, porque en una sociedad agrietada el que dialoga paga costos, pero bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Si no, podemos conformarnos sí. con cómo estamos Y creo que como estamos con 43% de pobres Con trabajadores por debajo de la línea de la pobreza eh, No es un, una situación para conformarse ¿Vos crees que se puede realmente avanzar o quedar en un sueño utópico? ¿Realmente se puede llegar a... No, no sé, uno piensa 20 puntos, quizás 10 no sé, Quizás 5, mira que te pido Pero digo, ¿hay, hay, hay algo? ¿Hay un camino? Yo creo que sí. Yo creo que es posible, pero hay que tener coraje para transitarlo. Hace mucho uh -huh. tiempo, dos o tres años, Esteban decía que en la Argentina se requiere más coraje para hablar, para dialogar y para consensuar, ¿no?, uh -huh. que para afirmarse en las propias convicciones. Y lo que yo hoy veo es que nos falta coraje en la dirigencia uh -huh. política. Nos claro. falta coraje para hablar, claro. ¿viste? Para, para reconocer que no somos dueños de toda la verdad, aunque pensemos que nuestras ideas son mejores no somos dueños de toda la verdad y también reconocer que el otro tiene legitimidad nos guste o no nos guste todos los diputados que hoy integran la Cámara de Diputados que yo integro, fueron electos por los por los pueblos de sus provincias no con algunos puede tener muchísimas diferencias, digamos, a veces en las antípodas, pero lo que no puede no reconocerle su legitimidad y reconocerle su legitimidad es decir ¿quién derecho a pensar distinto que yo? tengo que tratar de... Sí convencerlos de algo diferente, pero esto es una actitud social, no tiene que digo, la diligencia no lo va a poder hacer si la sociedad no está dispuesta a dar este paso. ¿no? Y a veces como que queremos, pero después ante la, la, la, la incomodidad del diálogo, la incomodidad de tener que compartir con uno que tiene algunas cosas que están bien y muchas que no me gustan, nos retraemos si no lo hacemos. Así que yo creo que si tiene ese coraje y esa fuerza Esteban, ojalá sea inspiradora para que otros tengamos el mismo coraje de que no nos dé de de miedo decir que no tenemos toda la verdad y que estamos dispuestos a escuchar las propuestas de otros y eso no es claudicar que a nuestros valores. Diputada que le Usted sabe que. Al principio del programa, con, con, con Gustavo, hablábamos de aquellas promesas que, que no se cumplen, ¿no? Aquellas promesas que de alguna manera quedan en título y pasan a ser lo que queremos escuchar, quedan en promesa, pasa el tiempo y aquello que se prometió no se cumplió. Es la historia argentina. Eh, digo, eh, ¿ustedes son conscientes como, como, como políticos? ¿Tienen presente en sus bancas que los ciudadanos ya descreen hasta de la posibilidad de diálogo entre ustedes digo, no es demasiado tarde esto eh, uno por otra parte escucha esta cosa maravillosa sincera y, y, y, y humana de Bullrich y en algún punto dice bueno, ahora me imagino que dentro de cinco minutos va a salir Cristina, Patricia Bullrich van a salir a sostener esto y uno no escucha nada de eso, digo, ¿son conscientes que la gente descree de esta posibilidad? Sí Sí, sí, absolutamente consciente. y tiene razón en la gente en descreer. Uh -huh. Mira, entre las propuestas que, que presentó ayer Esteban Bullrich es la de la boleta única, ¿no? Uh -huh. Mira, Hay, hay sí. muchísimas, pero pongo esta en particular porque nosotros... Sí, el año factible, nosotros, le cosas nosotros, que, se, que se pueden dar. Claro, claro. claro, exactamente. Nosotros el año pasado conseguimos media sanción para la boleta única. ¿Sabe cómo lo hicimos? Porque yo fui una de las impulsoras y la que fui uh -huh. tejiendo, punto con otros sectores de la oposición no kirchnerista, porque lamentablemente el kirchnerismo en esto nunca ha querido acompañar este instrumento de transparencia electoral, ¿no? Pero otros sectores peronistas no kirchneristas sectores que responden a los gobernadores los liberales, los libertarios me acompañaron fui y fuimos un grupo de diputados que creemos en que dialogando se pueden conseguir esas cosas, uno por uno buscar los votos no nos sale siempre, por supuesto pero esta vez lo conseguimos fue un enorme esfuerzo. Fueron muchos meses de negociación y no salió el proyecto que yo quería. Salió uno en el que había cosas que yo quería y cosas que querían los otros. Pero logramos la media sanción. Increíblemente. Tenemos 116 diputados en Juntos por el Cambio. La ley salió con 131 votos. Uh -huh. Es decir, fue un esfuerzo enorme. Se puede hacer ahora. Hay que estar dispuesto a tener esas sí, reuniones. Sí, claro hay que sentarse, que nadie te diga que porque estás sentado discutiendo una ley que en definitiva es la que vos querés estás entregando algo porque no es así, ¿no? Ah. Hay que tener esa actitud y si uno pudiera repetir esa actitud, y de hecho a veces lo hacemos, ¿no? Nos animamos a sí. pasar la, la grieta y encontrar, no con ah. todo, ojo, sí, sí. es eh, que el límite es la constitución. Porque ¿Y si qué otro punto? Por ejemplo, Silvia, el, el tema de los planes sociales, me parece que sí. estamos en, en un camino donde por supuesto hay muchos argentinos, vos lo decís muy bien y lo sabemos, hay, hay muchísima gente que está por debajo de la línea de la pobreza y necesita ayuda, pero también necesita un, un, un respaldo, un empujón, eh, necesita uh -huh. capacitarse, necesita, digo, me parece que también es, es, es un lugar donde, bueno, a ver, ¿cuál es su, su necesidad? Muy bien, a ver, resolvemos en la medida de lo posible y avanzamos. Me parece que todos podemos también pensar un camino por allí y dejar de llamar sueldito a una ayuda social, que evidentemente le hace mal a la gente porque Faltar el respeto Totalmente, además eso genera Los incentivos contrarios Mirá, hoy, claro. hoy se acaba de hacer un anuncio En, en, en la ciudad de Buenos Aires Sobre, sí, sí. digamos, qué hacer Con el tema de planes sociales Creo que ese es el camino Cuando ¿eh? uno no camina por la ciudad de Buenos Aires Va a encontrar lleno, pero lleno de eh, Restaurantes, comercios Que se, se necesita vendedor, se necesita Vendedor, sí. se necesita... Lleno, si hay que caminar nada más y sin embargo, hay un montón de gente que solamente vive de ese plan social y no accede a ese trabajo. Bueno, hay varias cosas que explican esto, ¿no? Por un lado, el, el lo bajo que son los salarios. Entonces claro. hay que ayudar a esa gente. Eso digamos, a un salario muy bajo claro. a veces cambiar para la gente que tiene que viajar dos o tres horas en transporte público para venir a tomar ese trabajo. A veces lo que hagan esos trabajos es insuficiente. Bueno, veamos. Entonces, resolvamos esto. ¿Para qué tiene que estar eh, la, la ayuda? La ayuda es para que esa persona pueda acceder a ese trabajo, no para que sea un reemplazo de ese trabajo. Tiene que estar acompañado del esfuerzo de las personas y además tenemos que mejorar, ¿no? Obviamente, porque las personas tienen que poder vivir de su trabajo. Si hoy el 50% de los trabajadores informales sean pobres, es el peor desincentivo a trabajar. Porque si trabajar no te saca de la pobreza, ¿para qué te sirve, ¿no? Entonces. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar políticas que tienen que ser de todos. Me decían, hoy estaba en la reunión de la CGT, ¿no? por el Día del Trabajador. ¿Hay realmente en la CGT y en el sindicalismo una vocación de representar a ese 40% de trabajadores informales? Bueno, entonces tienen que sentarse a discutir las leyes laborales. Porque evidentemente con este marco laboral, con esta industria del juicio... No va a haber más trabajo formal y ellos se quedan con menos representados. Entonces, hay puntos en común. Nosotros queremos más gente en la formalidad. Probablemente ellos quieran representar más y seguramente el empresario y el empresario pyme quiera producir, pero no arriesgar todo su capital cada vez que contrata un empleado por los juicios laborales. ¿Hay puntos en común? Hay. Claramente hay. Hay una salida intermedia, pero necesitamos dialogar y para eso... Yo no puedo decir, yo no dialogo con este porque representa al gremio tal, yo no dialogo con este porque el empresariado siempre son explotadores, ni el empresariado es explotador, ni todos los problemas son los gremios, ¿no? Empezar a decir, ni blanco ni negro, encontremos el camino del medio, hay una dirigencia que propone eso, ¿eh? no creamos que nadie lo está proponiendo, la sociedad tiene que comprar ese discurso también, la sociedad tiene que querer ir para ahí. Sí. Silvia, como siempre un placer y te agradezco muchísimo. Sé que traes una manera complicadísima, así que gracias por esta charla y estos minutos. Por favor, muchas gracias a usted. Gracias. La diputada nacional Silvia Los Penato, ¿eh?